Porque eres y serás, la chica que nunca supo valorar, todo lo que yo hice por ella, mi corazón ahora mismo está la mierda, pero ella Porque eres y serás, la chica que nunca supo valorar, todo lo que yo hice por ella Era el chico que tenías en mente, pero prometí quererte siempre. Tal vez no fui un chico decente, porque el haber sido pesado quiso alejarte de mí, tenerte a mi lado, una relación sin fin. Haberte dejado, hizo estar mal a mí, quererte siempre aquí para hacer.